Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Lescano, coach profesional, y en esta ocasión les quiero dejar una reflexión a partir de una nota que leí en un periódico. A ver qué les parece. Yo fui docente, 33 años, y me pasaron cosas con la mirada. Más de dos veces. Y en eso soy muy freudiana. Aprendí con Freud que cuando algo te pasa más de dos veces, lo tenés que analizar. ¿Qué me pasaba? Coloquio de fin de año, se recibían de psicopedagos conmigo, un excelente examen, un 10. Y cuando terminaba, firmaba la libreta y les decía, ¿por qué no participaron en clases si y sabían tanto? ¿Por qué se guardaron este saber? ¿Por qué no lo compartieron con sus compañeras? No, profe, yo en marzo le hice una pregunta y usted me miró de una manera que yo nunca más me animé a preguntar. Juá, herida a la vocación docente. Ahora me gustaría saber qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.